Estamos acá en nuestro programa Chutis con Mauricio Segales, un joven cantautor representante de la valerosa de ciudad del Alto. Para mí, querido Mauricio, el Alto y La Paz son una misma ciudad, son para mí una entrañable unión que, bueno, lo ha dividido en un asunto político, pero yo creo que tú eres un, una persona que personifica esa unidad entre el Alto y La Paz. Tú vienes, bajas, subes, es el mismo movimiento, somos paseños y alteños, ¿no? Así es. Eh, sí, la verdad es que me siento honrado de, de poder eh, decirme cantautor del alto, creo que es una gran responsabilidad, pero como alguna vez ya te comenté, pienso asumirla, ya que voy a dedicar mi vida a, a la canción. Mira que veo una cosa muy interesante. Has compuesto una obra pianística. En un concurso de María Teresa de Stalin. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, bueno, lo que pasa es que um, también tengo, gracias a la universidad, una parte académica, ¿no? Entonces, eh, he tenido grandes maestros también, como el mismo Javier eh, Parrado. Javier Parrado, claro. Y muchos más, ¿no? Pero eh, de, ese, de ese paso por la universidad, académico, es que también he compuesto algunas obras, ¿no? En formato... ...de música clásica. ¿Y cómo era tu composición? ¿Era con moseño y piano? No, es... Eh, ...es solo para piano... Ya. ...está inspirado en una moseñada. Ah, inspirado sí. en una moseñada, qué lindo. Sí. ¿Y se publica o...? Se publicó en un... ...el concurso justamente era para una publicación... ...del libro de María Teresa stalin ...y está ya en el conservatorio. Segales además canta bien... ...a mí me gusta cómo canta Segales... ...y además canta cosas muy interesantes... Yo te escuchaba inclusive cantar, por ejemplo, Silvio Rodríguez, cantar, eh, creo que Zismonti, algo de Zismonti, ah, ¿no? Sí, algunas cosas. ¿Tienes ahí en, en dedos algo así? Ah, creo que no lo no podría hacer, pero... Ah, ¿Algo que quieras tocar? Sí, hay algo que quisiera tocar, que es justamente un oh. fragmento de esta canción, eh, El Contreras, que creo que es un poco olvidada del papillo, pero es una canción hermosa, ¿no? Que el mensaje está muy claro. Y no hay, Qué lindo que te acuerdes de esas canciones que, como tú dices, eso pasa con las canciones, ¿no? Algunas van quedando y otras, no sé, quedan como en, como en un limbo, ¿no? Sí, sí. Yo noto que otros países valoran demasiado su, su música, a sus, a sus autores. Y creo que aquí lo hacemos, pero no a tan alto nivel. Y por eso es que estoy tratando también de recopilar estas canciones desde Cañoto hasta la actualidad. ¡Wow! Sería tan lindo para mí escucharte. Bueno, una vez te invité a un concierto mío en el Teatro Municipal y me sorprendiste también con, con una canción que yo ya prácticamente la había olvidado, mi compañera, ¿te uh, acuerdas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y la tocamos juntos. Pero en todo caso estamos hablando de Segales. Actualmente es parte del grupo Tierra Mojada. Tierra Mojada a mí me parece muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Eh, los músicos que están ahí, que es Tincho Castillo, eh, Juan Andrés Palacios, Diana Cero Luis García, creo que son tremendos músicos de, ¿Y ahí de Bolivia. ahí tocando Sí, me, me he sí, Para proponer también un poco, es la línea que, que más o menos con la que me identifico. Entonces, por eso es que me acerco a ellos y ellos me reciben amablemente. Es un equipo, es como una selección, ¿no? De, de músicos así de altísimo nivel, tíos sí. de Mojada, ¿no? Sí, eh, tiene linda producción y ahora, pero lamentablemente pausada, ya que Tincho se fue a vivir a, a Tarija. Ya. Yeah. Entonces, pausada por un momento, pero sí. ¿Y también estuviste tocando con Gustavo Orihuela, tu arte? Ah, sí, sí, hace tiempo, gracias a Gustavo, y gracias a Poche. También el bajista que me invitaron para viajar a Chile y, y en un festival de jazz. Excelente, Mao yo te deseo aquí en Chutis un gran una gran vida musical. Creo que tienes 30 años, ¿no? Sí. 30 años ya con toda esta producción. Y ahora también estabas grabando, creo, un libro audiovisual, ¿no? Estabas en eso también. Sí, como me dedico también a la parte um, de producción. Es que tengo también trabajos de ese tipo, ¿no? Ayudando a producir discos y también producciones para publicidades o, o audiolibros en este caso. Mauricio Seales, acá en nuestro programa. No sé si quieres eh, a, adherir a algo más, tal vez un mensaje a los nuevos jóvenes. Hay jóvenes que quieren seguir estudiando música, y que se les complica. Un poco eh, ese mensaje para, para jóvenes. Pues eh, creo que no podría ser capaz de dar un mensaje, pero solo recordar eh, lo que me pasó a mí, que fue que mi madre fue quien me inculcó que debía hacer lo que a lo que le tuviera pasión, ¿no? Y ella me apoyó bastante cuando le dije quiero ser músico, ya que siempre es susceptible, ¿no? Al principio, claro pero creo que he demostrado que me estoy dedicando a pleno y que se se logran algunos frutos, así que a todos, a lo que sea que se dediquen, creo que la pasión es lo más importante. Aquí te vamos a comprometer en Chutis ¿Sí? a que saques el segundo disco, ¿no? Sí, está, está adelantado, digamos. ¿no? Sí, ya está por cerrarse. faltan algunos detalles, creo, de invitados muy, muy importantes y muy eh, queridos para mí de la canción, así que por eso es que estoy con paciencia tratando de terminarlo. Muy bien, entonces... Ahora nosotros nos despedimos cantando una canción que también Mauricio Segales ha tenido la generosidad de, de ponerla en vida, ¿no? Porque es una, una cuequita que yo hice en el exilio en México, la época de García Mesa. que me conocí a una chilanga, una mexicana muy linda. Y bueno, han pasado 40 años de esta canción y Mauricio Segales me dice que la... Que la cantemos aquí en Chutis, ¿no? Eugenia, sí. ¿te acuerdas que la tocamos alguna vez? Sí, claro, es una bellísima canción ¿La tocamos? Listo Muy bien, entonces Eugenia con mi querido amigo Segales Acá en nuestro programa Chutis Primerita Sabía Eugenia, ni sospechaba que era el tercero. Tarde cerré los ojos cuando pasaste por el primero. Corazón tan amplio como has podido querer a tantos, y el amor cansada, fría y serena, que con grados. Qué manera de ocultarme, Abrazos nocturnos, mil besos certeros Con el dueño de turno y mucho más Qué manera de ofrecerte Una tarde llorosa, poesía, silencios Mi siempre, mi mundo y mucho más Ay, Eugenia Escoge mi vida de tu montón Escoge mi vida de tu montón Señorita, Vamos a añadirlo. Yo no sabía, Eugenia, el precio fácil de tu misterio: un auto mal pagado, un sueldo frío de ministerio. Yo no sabía, Eugenia, que tu sonrisa. Eres bellísimo Y, y, y tus caricias obras que me dejaban sin Qué manera de Ocultarme Abrazos nocturnos Mis besos certeros Con el dueño del turno y mucho más Qué manera de ofrecerte Una tarde llorosa Poesía, silencios Mi siempre, mi mundo y mucho más Ay, Eugenio oh, Maybe, Maybe.